Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. En el tutorial de hoy te explicamos cómo puedes cambiar el nombre de tu canal y la imagen de perfil en YouTube sin tener que cambiar tu cuenta de Google. Tu nombre y tu imagen de perfil aparecen en la página de inicio de tu canal en la parte inferior de cada vídeo y junto a tus comentarios e interacciones públicas Vemos en primer lugar cómo cambiar el nombre de tu canal de YouTube utilizando un ordenador Primero abre YouTube Studio y pulsa sobre Personalización Después, clic sobre Información básica Junto a Nombre y descripción del canal pulsa sobre el icono de Editar Ahora escribe el nuevo nombre que quieres que muestre tu canal, por ejemplo voy a poner Gaviotify Plus y después clic en Publicar. Vamos al canal y ya está cambiado, aquí lo veis. Ahora vemos cómo cambiar el nombre del canal desde el móvil. Primero pulsa sobre la imagen de perfil, arriba a la derecha. Después clic en Tu canal. Ahora pulsa sobre editar canal y a la derecha, clic sobre el icono de editar y escribe el nombre que prefieras. Vamos a poner otra vez Gabiotify Plus. Para finalizar, pulsa sobre aceptar. Ahora quería compartir con vosotros unas cuantas consideraciones. Tened en cuenta que después de cambiar el nombre, pueden pasar unos días hasta que se vea reflejado en YouTube. Si tu canal tiene insignia de verificación, Perderás esta insignia si cambias el nombre y tendrás que solicitarla de nuevo. Ahora vemos cómo cambiar la imagen del perfil del canal desde el ordenador. Primero abre YouTube Studio y ve a Personalización. Después pulsa sobre la pestaña Marca. En el apartado Imagen, pulsa sobre Subir si no tienes ninguna imagen o cambiar, como es nuestro caso, si ya tienes una imagen en tu perfil. Selecciona la imagen que quieres usar. Puedes ajustar el tamaño visible y después pulsa sobre Hecho. ¿Veis? Aquí está. Por último, pulsa sobre Publicar. Ahora vamos al canal. ¿Veis? Y ya está el fondo amarillo que es la imagen de perfil que acabamos de establecer. Para cambiar la imagen de perfil desde el móvil, pulsa sobre tu imagen de perfil, arriba a la derecha, y después clic en tu canal. Pulsa sobre editar canal. Y luego clic sobre tu imagen de perfil. Youtube te permite hacer una fotografía con el móvil o seleccionar una imagen que quieras subir que tengas guardada en tu galería. Por último, pulsa sobre guardar. Más detalles que quería compartir con vosotros. El cambio de imagen de perfil está sujeto a una serie de requisitos. Debe ser un archivo jpeg, png, gif o bmp. Aquí lo, lo veis. Debe tener como mínimo 98 x 98 píxeles, pero la recomendación de YouTube es que utilices imágenes de 800x800 800 píxeles, que después se escalarán al tamaño visible. El tamaño máximo del fichero es de 4 megas. Ten en cuenta que el cambio de imagen de perfil puede tardar unos minutos en mostrarse públicamente en YouTube. Por último y lo más importante, al cambiar el nombre o la imagen de perfil del canal de YouTube, debes respetar estrictamente las normas de la comunidad porque se aplican a todo tipo de contenido en YouTube, incluidos los nombres de canal y la imagen de perfil. Recuerda también que estos cambios que realices en el nombre y la imagen de perfil del canal, solo se reflejan en YouTube y no en tu cuenta de Google. Para saber más sobre el cambio de nombre o la imagen de perfil, consulta los enlaces que compartimos abajo en la descripción. Bueno, pues esto es todo. Esperamos que os haya resultado útil este tutorial y a ver si nos vemos pronto en un nuevo vídeo. No te olvides de suscribirte, darle a la campanita y si además nos regalas un like, pues perfecto. Un saludo y nos vemos muy pronto. Gracias por haber estado aquí.